panel que tiene que ver con la penetración de, la, de las tecnologías de las tics de la infraestructura de la ruptura de estas brechas digitales que son brechas sociales profundas de la necesidad de consolidar esas ciudades verdes inteligentes y creativas conectadas y pensadas inteligentemente que propone la cámara nos sentimos muy a gusto de estar en esta oportunidad acá y entonces damos paso a a este diálogo importante para el desarrollo del país sobre la conectividad, sobre la garantía de esos derechos constitucionales a la comunicación, a la vida y a las ciudades y los territorios inteligentes, que es lo que en últimas eh, genera el desarrollo de la conectividad del país. Y para todos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se encuentra el país en materia de despliegue de infraestructura? si quiere empezamos por Elkin, después sergio y después álvaro qué pasa en qué estado está cuál es el estado del arte en el despliegue de esa infraestructura gracias armando eh, buenos días a todos antes de comenzar agradezco enormemente este espacio al tic agradezco enormemente a todo el equipo que está detrás de la gestión y la logística para lograr que esto sea posible Igualmente, un gusto tener la posibilidad de compartir este espacio con, con los ingenieros y los doctores Sergio Martínez y Álvaro Casallas. Eh, debo reconocer que nosotros, a lo largo de la gestión que tenemos en diferentes países de la región, eh, utilizamos varias varios, eh, herramientas creadas por estas dos instituciones que creemos que han sido visionarias en Colombia en la gestión de un marco regulatorio dinámico. Y es, por ejemplo, el código de buenas prácticas, la certificación que se están haciendo con las diferentes municipalidades, el Sistema Nacional de Monitoreo de Campos Electromagnéticos, todas estas iniciativas creemos que son iniciativas dignas de, de exportar a otros países y digamos que desde el sector privado aplaudimos un poco todo este esfuerzo que ha habido desde varias instituciones para lograr llegar donde estamos. Eh, Armando, gracias por la pregunta digamos un poco para comenzar, yo creo que antes de entrar en detalle es importante decir eh, responder algunos conceptos claves que quizás para nosotros son obvios pero no lo son para todos los participantes eh, quizás comenzar diciéndote que el objetivo principal del despliegue es disminuir la brecha digital y mejorar la calidad del servicio eh, y pues en este sentido ¿qué es la brecha digital? voy a decirles un poco la definición que he extraído un poco de lo, que se, de lo que se ha establecido en la GSMA, Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero básicamente son las diferencias que podemos encontrar a nivel social, económico, cultural, por no tener acceso a la mayor fuente de información del mundo, que es Internet. Y esta brecha se da cuando, había, o, o esta brecha también se da cuando habiendo servicio la comunidad no puede pagarlo o pagándolo no sabe cómo usarlo. Entonces, digamos que vemos que hay varios pilares acá cuando hablamos de despliegue. Está el tema de cobertura, que es específicamente el tema de despliegue. Está la accesibilidad del servicio de equipos y las habilidades de uso. En la Agencia Nacional del Espectro, entendemos que en Colombia puede haber en antenas o aplicaciones que se podrían estar necesitando entre 4.000 y 7.000 sitios. Eh, no voy a ahondar en esto porque sé que mis colegas de la ANI y la CRC lo van a hacer, sin embargo, desde nuestra perspectiva, creemos que el mayor desafío en Colombia, yo creo que ya hemos superado esa discusión de cobertura, es decir, el, el 30, más o menos el 80% de municipalidades de Colombia ya tienen una cobertura 3G, que si bien es cierto se puede mejorar en materia de calidad, hay una mediana cobertura. Yo creo que el, el siguiente desafío que tenemos en materia de cobertura es pensar en cómo hacemos un despliegue organizado, eficiente y transparente, y en ese sentido en las siguientes experiencia eh, Pero me parece que nuevamente Colombia ha logrado dar un avance significativo en el despliegue. Tenemos muchos desafíos a nivel municipal que entraremos a hablar más adelante, pero creo que el mayor eh, eh, desafío que tenemos en este momento, Armando, es cómo logramos que ese despliegue sea eficiente, cómo logramos aprovechar la infraestructura actual que tenemos y cómo hacemos un despliegue organizado en el país. Creo que ese aporte del despliegue ordenado es muy, muy importante. Esto es la misma pregunta para el doctor Sergio de la Comisión de Comunicaciones, la CRC. Bueno, muy buenos días a todos, un gran saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando, a Elkin y a Álvaro, eh, los compañeros de este, de este panel y a ti, Armando, por eh, la organización y por eh, la dirección. Eh, desde la comisión, pues estamos muy complacidos de estar acompañándonos en esta discusión, como decía Elkin, pues rápidamente quiero pues eh, evidenciar pues dos aspectos en las medidas que hemos mirado desde la comisión. El primero es reconocer que se ha hecho un gran despliegue de infraestructura en Colombia, como lo mencionábamos anteriormente. Ya superamos más de los 15.000 puntos o estaciones de 4G. En, en términos de conectividad y de cobertura, el país ha avanzado pues, bastante. Tenemos más de 21 millones de colombianos conectados a las redes de 4G. Ustedes saben también que la penetración del país en los servicios celulares es superior al 134%. Y adicionalmente eh, superamos ya el 60% de penetración de Internet móvil. Cerca de 30 millones de colombianos se conectan a través de Internet, a través de las redes móviles desplegadas a todo lo largo y ancho de la geografía nacional. Eh, eso es a grandes rasgos eh, los datos macro de cobertura para, para el contexto que tú estás iniciando, Armando. Sin embargo, pues en los cálculos y en las cifras que tenemos en la comisión, todavía pues observamos que existe alrededor del 14% de algunos del total de los municipios que todavía no tienen eh, acceso a estas tecnologías de 4G. También evidenciamos la fuerte presencia de las tecnologías de 3G y 2G en el país. Eso pues, evidencia también la importancia de tener pues, todas las tecnologías. Es eh, importante trabajar en las zonas rurales o en las zonas donde no ha llegado ningún tipo de tecnología o la tecnología es muy deficiente. Yo creo que esos son como los puntos importantes. ¿Qué hemos hecho también para ampliar eh, los análisis sobre cobertura? Yo creo que nosotros, como lo decía Elkin, estamos ya avanzando muchísimo en Colombia y tenemos que comenzar a tener otro tipo de métricas para ver eh, el avance del despliegue. No quedarnos pues en las tradicionales que les acabo de comentar. Entonces desde la comisión, y pues invito a todos los que me están viendo, nosotros creamos un índice de favorabilidad al despliegue de la infraestructura. Es un índice que tiene varias dimensiones, eh, que ustedes pueden consultar en la página web de la comisión. Está abajo, hay un micrositio, abajo me refiero que el, del front. Después de las noticias, pueden verlo y ahí está toda la información. Eh, y hicimos este índice con las 33 capitales del, del país, es decir, los 32 departamentos más el distrito capital. Eh, en, esta, en este índice queremos ya recoger algunos temas importantísimos en el despliegue y la cobertura, como son, por ejemplo, eh, las barreras que, se están, eh, que todavía continúan. Eh, sí, sí, las alcaldías capitales incluyeron en sus planes de desarrollo una política para favorecer el despliegue, cuánto están demorando los trámites para hacer una nueva instalación de una estación base, eh, también cómo pues, ha sido el tema de la certificación de los municipios. Entonces, con este tipo de metodologías creemos, consideramos y hoy queríamos presentárselos, eh, poner de presente que hay que tener otro tipo de mediciones porque la clave en este momento no es solamente el despliegue, que se ha avanzado mucho, sino cómo comenzamos a desmontar. ...las barreras y desmontar eh, algunas trabas... ...sobre todo unas que nos están preocupando mucho... ...administrativas para lo que viene... ...que es un gran reto en materia de conectividad. En ese sentido, pues estos son como los... ...los grandes eh, indicadores de cobertura. El país tiene una escala media... ...frente pues a los países de la región. Eh, también hay que compararnos con los países de la OECD... ...y pues eh, cuando uno mira los indicadores de Colombia... Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, frente a la relación de habitantes que tiene Tokio, Nueva York o Londres o la misma París, pues uno ve que eh, la, la relación de instalación de antenas frente a habitantes de las ciudades es muchísimo más lejana de estos países. Eso pues, debe reflejarnos y hacer reflexionar eh, para el futuro de las ciudades. Como ustedes decían, queremos tener ciudades de Smart City, eh, amigables con el medio ambiente, verdes. Entonces, para eso tenemos que trabajar una estrategia diferente de despliegue ya en las ciudades colombianas, porque cuando hacemos las comparaciones frente a otras capitales importantes en el mundo, eh, los resultados arrojan pues, que tenemos un gran déficit eh, en este tipo de infraestructuras, eh, especialmente en las grandes capitales del país. Entonces, ese es como a grandes rasgos el, el panorama que hoy quería eh, contarles. que decía de las antenas. Eh, bueno, la misma pregunta entonces para, para el Álvaro de la Dirección General de Ani. Eh, muy bien, buenos días para todos, eh, para Sergio, para, para Elkin, y, y agradezco la oportunidad eh, que nos dan a la ANE para participar en este foro, donde, pues, como, como lo mencionó Elkin, nosotros eh, hacemos un gran esfuerzo para contribuir a que se dé el despliegue de, de infraestructura en las diferentes zonas del país. Eh, pues entrando ya en materia a la, a la respuesta a la pregunta y retomando eh, lo que mencionó Sergio y, y, y complementando las cifras que ya se han mencionado, en Colombia tenemos alrededor de 25.000 estaciones, eh, sumando todas las diferentes tecnologías desde 2G hasta 4G, se podría pensar que es una cifra, pues grande, inmensa, pero si la comparamos con la cantidad de eh, personas que se conectan a, a esas estaciones, mirándolo globalmente, nos daría algo así como más de dos mil personas por, por estación, lo cual es una cifra elevada. Y ahora, si sí, eh, lo vamos a mirar de la desde el punto de vista de la distribución de estas estaciones, pues el, el problema se puede incrementar, porque, como ya lo mencionaron, pues eh, justamente en las zonas rurales, en las zonas apartadas del país. Es donde se puede ver que tenemos un, un déficit de, de despliegue de infraestructura. Para eso, por ejemplo, el Ministerio TIC, eh, eh, en, el, en la pasada subasta de espectro les eh, asignó a los operadores que salieron beneficiados o, o que ganaron en la subasta eh, obligaciones de hacer, eh, de, por ejemplo, eh, cubrir 3.658 localidades rurales con 4G, eh, lo cual va a contribuir a que, a que esa brecha de la que hablaba Elkin pues se disminuya porque eh, eso va a traer equidad eh, y, y las personas, los habitantes de estas regiones eh, apartadas pues van a tener las mismas oportunidades que tiene una, una persona en ciudad en cuanto a acceso a, la, a las tecnologías de la información. Otra manera de, de, de cubrir esta, esta brecha, básicamente hablando ya de velocidad o tecnologías de última generación es que también en, en, en esa misma subasta se creó la obligación de eh, migrar o, o, o evolucionar a tecnología 4G, eh, aquellos municipios de menos de 100.000 habitantes que es donde las cifras demuestran eh, que hay una menor penetración de este servicio, entonces eh, imaginemos que los municipios de, de 100.000 habitantes son el 93% de los municipios del país. Entonces, eh, aquí podemos ver que hay una gran oportunidad de, de, de, con esta actualización tecnológica, mejorar las condiciones de conectividad de los colombianos y, por supuesto, como ya lo mencionaban anteriormente, pues disminuir esa, esa brecha digital que se, que se presenta cuando los que estamos en las grandes ciudades tenemos un acceso más fácil a las, a las tecnologías y... Eh, esta brecha se, se da porque las personas que están en apartadas regiones pues no tienen las mismas oportunidades. Y, y así, eh, llegando, teniendo tecnologías similares, se, esa brecha se, se disminuye. Que con la, con la pandemia hay un desplazamiento, mucho trabajo a zonas rurales, por eso necesitamos conectividad. Y ahí viene una segunda pregunta, eh, es ya desde la óptica del ciudadano, que es el eje de todo territorio inteligente, eh, y especialmente en una época como esta pandemia, ¿qué beneficio tiene para el ciudadano ese despliegue de infraestructura y servicio de conectividad? Si quiere empezamos por usted de nuevo, doctor Álvaro. Gracias, Armando. Pues, pues básicamente eh, eh, el beneficio de despliegue lo, lo estamos, lo estamos eh, viviendo ahorita. Eh, imaginémonos eh, un escenario donde no tuviéramos despliegue de infraestructura. Pues básicamente toda la economía del país hubiese colapsado totalmente. Pues, A pesar de que tenemos problemas de eh, ellos en la economía, el impacto de la economía ha sido grande, pues si no, no tuviéramos conectividad, pues el impacto hubiera sido eh, todavía aún más catastrófico. Eh, ¿Por qué nos beneficiamos con la, con la, con la conectividad, en es, principalmente en esta época? Lo hemos visto, eh, los servicios, por ejemplo, como educación, se han, vido, oh, se han visto favorecidos, eh, especialmente donde hay conectividad. Eh, hemos visto en los noticieros que eh, la diferencia ha sido crítica para, la, para los niños que pueden acceder a la conectividad y recibir sus clases de manera remota. Eh, hay escenas dramáticas, no sé si ustedes hayan visto en los noticieros, de, de, de niños persiguiendo, yéndose a, una, a un alto de una montaña para básicamente con su teléfono celular poder recibir las lecciones que le envía su, su, su maestra y poder enviar sus, sus entregas Entonces, digamos que, que esos beneficios hacen que, eh, o la conectividad permite que el país continúe eh, eh, eh, trabajando. Y hablando específicamente del trabajo, pues, pues muchos de nosotros hoy en día pues tenemos la, la, la fortuna de poder trabajar desde casa. Eh, muchas eh, actividades que se de, desarrollan en una oficina las podemos desarrollar desde casa y esto pues contribuye a nuestro bienestar de vida porque básicamente podemos seguir trabajando. En segundo lugar, pues eh, como lo, lo ha mencionado el Ministerio de Salud y, y, y, y la Presidencia y en general todo, todo el gobierno, pues eso disminuye la necesidad de desplazamiento de las personas a su lugar de trabajo y por consiguiente se disminuye... El riesgo de, de contagio con el COVID. Entonces, eh, ese es otro, otro beneficio que nos permite la, las, las telecomunicaciones. Y, y digamos que esta pandemia nos empujó a hacer más uso de, de esas telecomunicaciones para, para estos servicios de trabajo, educación y también de salud. Eh, salud, hemos, hemos visto que, que eh, los médicos y, y, y los pacientes pueden hacer ahora teleconsultas. Eh, esas teleconsultas, pues, si no adoptamos y, y, y disponemos de los medios de, de telecomunicación adecuados, pues no se van a poder llevar a cabo y eso contribuye a que, a que el riesgo de la pandemia, el, el, el, la congestión de personas se disminuye. Entonces, digamos que, que la, la pandemia ha permitido que, que, que los colombianos o la mayoría de los colombianos sigamos con nuestras actividades. Eh, se, han, se han cambiado, por supuesto, la, las tendencias de tráfico y se han... Y, se, y digamos, de alguna manera, por ponerle comillas, se, han, se, se, se ha puesto en apuro de los operadores porque el tráfico eh, que estaba diseñado para operar en las zonas comerciales de oficina se ha migrado hacia, la, hacia los hogares. Entonces, se ha puesto a prueba eh, justamente ese despliegue de infraestructura para que resista ese nuevo tráfico que, que, que se da ahora en, en, en zonas donde, donde tradicionalmente en horas en normales no, no, no era tan intenso. Entonces. Digamos, eh, en conclusión, para lo que, lo, que, lo que les menciono, pues las tecnologías de la información han, han, han permitido que los ciudadanos sigan disfrutando de, de, de, de los servicios eh, que cotidianamente eh, pues estaban acostumbrados a, a, a tener. Digamos que esto va a cambiar la manera de, de, de, de, de actuar o, o la cotidianidad de los ciudadanos porque muchas de las actividades van a poderse seguir desarrollando desde casa sin tener que congestionar, por ejemplo, los medios de transporte. Y eso pues abre muchas posibilidades para, para el diseño de las, de las ciudades. La, la, la digitalización trae consigo beneficios ambientales, facilidad en el trabajo, agilidad en sectores productivos. Le hacemos la misma pregunta a, al, al doctor Sergio, al comisionado sobre esto desde la óptica del ciudadano, cómo percibe ese beneficio. Bueno, evidentemente creo que esta pandemia nos ha marcado una pauta que ojalá pues, haga reflexionar a todos los estamentos políticos, gubernamentales, a los integrantes de la sociedad civil, a todos los que trabajamos eh, en, en nuestro sector, porque yo creo que desafortunadamente, pues voy a decirlo, hay una crisis terrible de salud y con todo lo que hemos padecido, una oportunidad, eh, es una oportunidad eh, muy importante para el trabajo y para el desarrollo de nuestro sector. Eh, si algo ha, ha evidenciado esta, esta crisis es pues los beneficios que va a tener el teletrabajo, los beneficios de tener el gobierno digital al alcance eh, de los colombianos en sus celulares, la posibilidad de la salud eh, a través de los medios digitales como pues lo hemos observado. Yo creo que es una ventana de oportunidades la que se nos abre eh, y se han reflejado los beneficios en el sector. Ojalá pues esta, digamos, esta pandemia pueda poner eh, de presente en los próximos años a las políticas digitales. Yo creo que es la oportunidad para que reflexionemos en, eh, en lo que va a venir en el, en el desarrollo de nuestra sociedad. Así como yo creo que va a tener que darse una revisión de, de los temas de salud y de los servicios públicos de de sanitarios, porque pues eso también va a surgir una gran reflexión con lo que ocurrió Pues ojalá también el otro módulo que se mueva, que se articule, que sea transversal para todos los sectores de la economía y del gobierno, pues sean los temas eh, tecnológicos, los temas de tecnología. Entonces, eh, ese es como la, digamos, el gran reto. Yo creo que Álvaro, pues ya lo mencionó, no, no, no creo que pues valga acá pues uno va a recordar pues ya todos los beneficios porque ustedes eh, lo, lo han visto, son evidentes simplemente pues eh, también tener en cuenta un, un principio todos los beneficios que se han evidenciado en estos meses de la, de la epidemia y la crisis sanitaria se han trasladado a sectores de la población colombiana que ya estaban conectados pero ¿qué hacemos con los niños, con los jóvenes con todos eh, nuestros colombianos que tienen los mismos derechos pero que habitan en zonas rurales pero que desafortunadamente por haber nacido en una zona lejana, un centro urbano, pues hoy no pueden conectarse. Eh, particularmente a mí me preocupa, o me llama mucho la atención, pues la problemática para eh, los temas de educación, eh, porque pues tenemos un reto muy importante en llevar la conectividad a las escuelas y colegios públicos eh, de nuestro país, porque pues eh, evidentemente eh, eh, si hay una preocupación de los expertos es cómo... Estos meses van a impactar en el desarrollo de los niños que van a ser además los ciudadanos del futuro eh, porque pues eh, no han podido tener el acceso a este servicio público esencial. Entonces yo sí creo que esa debe ser como eh, la reflexión para los, los proyectos que vengan en el futuro y es evidente que eh, si nuestro sector era muy relevante antes de la pandemia y era el sector jalonador de las eh, tecnologías emergentes y la cuarta revolución industrial, ahora sí pues debes, es un sector que pues va a marcar la pauta y eso pues la reflexión final que hago es eso nos debe motivar a revisar pues todos los temas que impiden el despliegue, no solamente lo que estamos hablando hoy de las barreras por así decirlo urbanísticas o las barreras regionales, sino también en nuestra cadena de valor, cuáles son los impuestos que, que pagan los colombianos, es ese eh, motivo también de preocupación que todavía por ejemplo, en el servicio celular tengamos el IVA suntuario eh, para que los colombianos paguen tarifas tan elevadas cuando pues, el 20% es de un impuesto y es el servicio más masivo que tienen todos los habitantes del territorio nacional. Entonces, todos estos aspectos ojalá se puedan eh, poner de presente en una agenda futura eh, para hacer todas estas digamos, modificaciones, no solo regulatorias sino normativas a nivel general y poder trasladar pues todos esos beneficios a los ciudadanos, que creo que es el fin que todos queremos hoy en este, en este panel. ¿Cómo trasladar esos beneficios a la ciudadanía? Eh, una, una... no vamos a preguntarle a los organizadores cómo vamos de tiempo, pero quisiera preguntarles eh, a todos allí, ¿qué barreras se están presentando en la actualidad? ¿Cómo, ¿Cómo conseguir consensos con autoridades locales? ¿Cómo alinear objetivos...? ...para poder implementar de manera más rápida... ...este proceso de despliegue de infraestructura y servicios. ¿Cómo ven eso? ¿Qué dificultades hay a nivel de entidades territoriales? Eh, de pronto, brevemente, ya los temas de tiempo se nos están acosando... ...para que ahorita la, la organización nos diga cómo vamos. Y eso se los preguntaría a los tres. ¿Qué dificultades desde la óptica privada, desde el regulador... ...y desde el ente de vigilancia ven a nivel de barreras normativas... Si quiere, doctor Elkin, comience usted. Muchísimas gracias, Armando. Eh, a ver, yo creo que en el tema de barreras, yo trataría de dividir el tema de barreras en tres aspectos fundamentales. Uno, la política, la política frente al tema de telecomunicaciones. Dos, eh, el tema eh, autonomía municipal. Y tres... Eh, el ¿Aló? Perdón. Eh, continúa Armando. Y, y tres, eh, como todo el tema, todo el tema frente a las diferentes municipalidades. Entonces, frente al tema de política, me parece importante que algo que hemos observado que ha pasado en Colombia es que la eliminación de barreras y, y un poco desde, desde varios ministerios atrás, un poco se ha creado, es una política de Estado frente a la importancia de conectar al país. Y eso me parece muy importante porque trascendimos de una política de gobierno, un objetivo de Estado. Entonces, eso me ha parecido muy importante. Distintas entidades han mostrado muchísima consistencia y creo que ese es un camino adecuado en el que se está trabajando. En ese sentido, creo que la CED, como muy bien lo nombraba el comisionado, han hecho esfuerzos muy importantes para trabajar en entender cuál es la foto actual para saber cuáles son los pasos siguientes a seguir y en eso todas las distintas indicadores han sido exitosos. A nivel municipal creo que hay un tema muy importante y es que, como ustedes muy bien lo saben, en Colombia tenemos 1.122 municipalidades, cada una con autonomía para regular sus propios intereses y esto hace que haya muchas veces cortocircuito entre esa política de Estado y entre esa política municipal. Y si bien es cierto, eh, en el Plan Nacional de Desarrollo se ha hecho un gran esfuerzo para incluir a las telecomunicaciones como un eje fundamental en el desarrollo del país, todavía encontramos que eh, existen alrededor de 90%, 90 de los municipios en Colombia todavía siguen teniendo barreras. ¿Cuáles son esas barreras, Armando? Son barreras asociadas a los tiempos, es decir, obtener licencia de telecomunicaciones para el despliegue de infraestructura en Colombia puede tardar alrededor de seis a 8 meses. No en todos los municipios, por supuesto, esto es una esto, esto que estoy comentando son generalidades del proceso, pero en bastantes municipios, entonces el tema del tiempo. El tema también de cómo vamos a hacer para generar un despliegue organizado. Esto es muy importante, Armando, insisto mucho en esto, porque desplegar infraestructura es una actividad económica muy costosa. Desde SBA, nosotros procuramos realizar proyectos neutrales que permitan la instalación de diferentes operadores de telefonía móvil para que, se, para que podamos producir economías de escala y beneficios económicos y medioambientales. ¿Esto en qué se traduce? en No tener una antena por torre, sino en tener una, antena, una torre con múltiples antenas. Pero para esto es importante crear distancias entre infraestructuras de telecomunicaciones, ¿Por qué? Porque si no se crean estas distancias, vamos a poner a las estructuras a competir entre ellas por coordenadas. Mientras que si se crean distancias, que es lo que ya se está dando en países de la Unión Europea, en Estados Unidos, lo que vamos a permitir es a poder aprovechar al máximo la capacidad instalada disponible de la infraestructura instalada. Y creo que cuando hablamos de lograr que se dé la reducción de la brecha digital a nivel rural, pues tenemos que pensar a dónde destinamos los recursos económicos disponibles y para eso tenemos que poder de alguna manera eh, usar la capacidad instalada actual. ¿Cómo? Promoviendo el, el, la compartición de infraestructura y, con, y promoviendo la distancia entre infraestructura. Esto de cara a 5G, por supuesto, genera unos desafíos y es que 5G requiere una gran capilaridad frente al despliegue de infraestructura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Algunos países ya han establecido, por ejemplo, limitaciones en cuanto a la altura que deben tener los postes. Han establecido limitaciones en cuanto al número de equipos que se pueden poner por postes. Distancias entre poste y torre, entre poste y poste. ¿Por qué? Porque no solo nos tiene que importar el despliegue, sino como lo he dicho, nos tiene que importar el despliegue organizado y eficiente para evitar la duplicidad de inversiones. Esa es una parte desde la empresa privada. Eh, pero, por supuesto, estoy seguro que mis colegas de la ANI y la CRC tendrán una visión de política pública y regulatoria también muy interesante. El ...territorial y puede haber mucha empresa de servicios locales, un aliado. Creo que podríamos construir una agenda en ese sentido. Eh, doctor Sergio, ¿usted qué piensa de este tema? de las barreras y de las dificultades y de golpe también las recomendaciones para superar esas brechas? Eh, sí, eh, yo es, como les comentaba, eh, básicamente acá la invitación a todos es que pues miremos el índice que hicimos de las capitales, como les decía ahí los dividimos en varias dimensiones porque pues Elkin ha tratado ya los temas fundamentales. Eh, yo tendría que también analizar lo de las distancias mínimas porque pues eh, no soy muy amigo de dejar esas reglamentaciones a nivel de la norma, sino que sean temas técnicos dentro de los reglamentos de planeación urbana porque eh, en algunos temas urbanos he visto que se han impuesto distancias y así lo tuvimos en el distrito desafortunadamente pues eso no se ha podido en, en algunos casos remover. Eh, algunos entes políticos ponen distancias mínimas eh, y lo que hace precisamente es impedir el desarrollo en, en zonas residenciales, eh, lo he visto en, en algunos eh, planes de ordenamiento territoriales de, de varias regiones, entonces yo sí creo que ahí eh, hay que hay que verlo con, con precaución porque pues eh, puede generar un efecto contrario al que, al que precisamente el que nos decía eh, de, de trabajar el, el despliegue sobre todo con las tecnologías que vienen. En este índice, que los invito a que lo miren, eh, hay algunos aspectos que ya no generan preocupación. Eh, una cosa son las barreras que se pueden desmontar con los planes de ordenamiento territorial, con los decretos, con la normativa, pero desafortunadamente estamos viendo que las entidades territoriales eh, tienen los procesos de autorización muy demorados eh, y eso, eh, eso es clave que comencemos a trabajarlo. Eh, no, no vamos a lograr nada así tengamos pues los... Eh, reglamentos perfectos que amparen el despliegue si para solicitar la instalación de una estación base nos demoramos uno o dos años o más de ocho meses y en nuestra información que tenemos eh, que nos ha reportado precisamente la industria que hoy me acompaña es cerca o más del 40% de las capitales que están en este índice se demoran más de seis meses en aprobar un trámite de una antena, entonces eh, eso nos debe hacer reflexionar porque eh, eh, los procesos que vienen van a ser de muchísima inversión, de muchísima promoción de la infraestructura, y si no tenemos preparadas las institucionalidades territoriales para eh, aprobar rápidamente estos temas, pues va a ser muy difícil, y ese es un punto muy importante, yo creo que eh, aprovechando además que tú conoces el tema del alumbrado público, hay que trabajar, como decía el Quinel, el desarrollo de compartición con otros servicios públicos, con las mismas eh, instalaciones de las redes de telecomunicaciones, con los eh, servicios que soportan el espacio público, eh, yo creo que en gran parte eso puede solucionar los dos problemas que siempre hemos evidenciado, porque si uno puede estructurar proyectos a grandes escalas en los territorios donde uno, por ejemplo, ojalá pudiera concesionar o hacer alianzas públicos privadas o alguno de esos tipos de iniciativas donde se involucre en la infraestructura, eh, de, de, del municipio, eh, pues primero ahí tendríamos ya una gran cantidad de, de infraestructura aprobada y segundo le serviría al municipio y, y tercero, además, si está dentro de la infraestructura de otros servicios, pues la ciudadanía no va a tener, digamos, esa precaución porque lo que yo he visto y acá ustedes son expertos y me podrán corregir, pero y lo que se está haciendo en otras grandes partes del mundo es que por ejemplo en el alumbrado público precisamente se instala dentro del alumbrado público la, la infraestructura de comunicaciones y la gente pues tiene la tranquilidad que tiene la conectividad pero no tiene la precaución de ver la antena de, de conectividad que es lo que generalmente pasa aquí en las regiones y que uno cuando trabaja pues en, en, en estas instancias pues vería esas precauciones en las comodidades yo creo que ese es un aspecto fundamental y el otro aspecto pues rápidamente es eh, ¿Cómo hacemos pues, un desarrollo ordenado? ¿Cómo se prepara eh, ese aspecto? Y, y yo aquí creo que se ha hecho un gran, una gran labor por parte del gobierno nacional y por parte de los gobiernos territoriales, pero hay que generar la infraestructura TIC en, en, nuestros, en nuestros municipios. quien lo decía, la complejidad de trabajar con 1.122 eh, entidades diferentes que, que además todas tienen autonomía constitucional, pues eh, eso nos implica tener una una gran coordinación institucional y, y desafortunadamente en nuestro país eh, y lo digo también para algunas capitales y ciudades importantes, no hay institucionalidad TIC, eh, yo creo que hoy lo lanzo acá en este foro y en este panel, a mí me parece que ya debería por ejemplo, los permisos de antenas no depender siempre de las secretarías de planeación que tienen muchísimos frentes, muchísimos trámites, no solamente de comunicaciones, sino por qué no pensar que los municipios hagan una infra una institucionalidad TIC robusta, eh, no burocrática, que permita eh, hacer este tema. Un, un piloto que se podría trabajar desde el gobierno nacional y que podemos también trabajar y cuenten con nosotros es por qué no generar un aplicativo o una ayuda en un sistema para todos los municipios para que se haga el trámite de manera virtual. Eh, porque, eh, quien lo ha dicho, los trámites además tienen unos costos de perfectibilidad, de factibilidad enormes, eh, entonces ¿por qué no pensar en este tipo de alternativas? ¿Por qué no pensar también en el, alternativas para que los municipios comiencen a estructurar grandes proyectos eh, urbanos y donde ya se involucre eh, la TIC como un elemento fundamental? ¿no? Eh, eso yo creo que esa perspectiva en, los, en el mediano plazo la debemos comenzar a trabajar porque los retos de la, de, la, de la conectividad ya están tocando la, la puerta en, la, en las ciudades colombianas. ¿eh? El 5G se va a requerir por las bandas donde se trabaja y lo que uno ha visto en la experiencia internacional, una gran cantidad de instalación de infraestructura y muy cercana. Entonces casi es poner una antena en cada cuadra. Y, y si no tenemos preparadas a las ciudades, a la institucionalidad, a las comunidades pues va a ser muy difícil y nos va a pasar lo que desafortunadamente nos ha pasado en Colombia en muchos eh, sectores, se nos va a ir este tren de la revolución. Yo aquí les cuento, eh, hace poquito en una conferencia que tuvimos en la comisión, un, un experto nos contaba que hay ciudades chinas donde el municipio le paga a las empresas, ustedes van a decir esto es absurdo, pero miren lo que pasa en otros países y más en China, el mismo municipio le paga a las empresas de infraestructura para que estén en eh, tecnología de 5G, es decir, da un aporte ya en recursos por el compromiso que tienen esas ciudades y la visión que tienen esas ciudades con el Internet de las Cosas, con las tecnologías emergentes aquí, pues nuestras necesidades presupuestales y eh, no lo podemos hacer, pero fíjense cómo se está abordando este tema en otras partes del mundo y aquí todavía pues tenemos los mitos, las precauciones. Eh, los obstáculos que de verdad impiden el desarrollo de la conectividad en nuestro país, entonces yo creo que ahí dejé como una serie de ideas que podemos trabajar, aprovechando que estamos hoy acá eh, conversando con ustedes de la CCT para eh, pues eh, avanzar en estos temas eh, Muy valiosas las observaciones yo creo que por temas de tiempo nos va a tocar yo diría que hacer una, una, una ronda final de grandes conclusiones si hay algún tema que nos haya quedado por fuera como de recomendaciones finales ahí veo la necesidad de alinear esa política pública local y la nacional y una de las grandes dificultades en lo territorial a veces es el desconocimiento tanto de la ciudadanía como de los gobiernos para entender la importancia estratégica de este servicio esencial Entonces, yo quisiera darles en unos dos minuticos, una, una intervención de cierre, recomendaciones finales, consideraciones estratégicas alrededor de estos temas para dar paso a las preguntas de la gente. Entonces, si quiere comience el doctor Elkin, el doctor Álvaro y concluimos con el doctor Sergio en una intervención de cierre. Perfecto, gracias Armando. Eh... Yo creo que un poco hemos tocado temas muy importantes el día de hoy eh, y quisiera pronto resumirlos en los siguientes puntos importantes. Eh, eh, esa, esa dicotomía entre, entre la autonomía municipal y la necesidad de generar planes, eh, digamos, o regulaciones nacionales, la hemos encontrado durante muchísimos años en Colombia. Yo creo que es momento de comenzar a trabajar en un plan nacional de despliegue que permita, como muy bien lo decía el comisionado Sergio, agilizar estos trámites. En algunos países como Perú, por ejemplo, se realizan trámites de aprobaciones automáticas. En otros países como Costa Rica tenemos ventanillas únicas, donde no hay que ir a 10 entidades diferentes para tramitar los permisos, sino se transmitan ante una sola entidad. Sabemos que el tema de tiempos es un tema importante. Entonces, agrupar todo esto en, en un plan nacional de despliegue nos parece crucial. Eh, segundo, algo muy importante, como lo mencioné en, en, en intervenciones anteriores, creemos que el tema de distancias entre estructuras es muy importante. Es muy importante basado en una regla general y basado en excepciones. Es decir, por supuesto, cuando la infraestructura instalada ya esté al máximo o hayan condiciones técnicas que no permitan, eh, eh, realizar eh, una infraestructura en la distancia específica, pues por supuesto pueden haber excepciones. Lo importante de todo esto es, como hemos visto, otros mercados que ya van más adelante que nosotros en este sentido se han comenzado a cuestionar que ese incentivo grande al despliegue tiene que ir acompañado de un despliegue organizado y eficiente. Entonces yo creo que ese concepto de distancias entre estructuras es importante revisarlo, es importante revisar esas mejores prácticas que otros países han realizado y les han dado éxito nuevamente. ¿Por qué? Porque hay que ubicar la inversión de este sector que es tan costosa donde realmente se necesita, sin poner a competir estructuras entre ellas por mismas coordenadas de cobertura. Ahí creemos que hay una ineficiencia del mercado que se puede corregir fácilmente mediante estas, estas herramientas. Y por último, para concluir, Armando, creemos que es importante aquí, vemos que ha habido un gran esfuerzo de las diferentes entidades frente a la comunicación asertiva y adecuada para evitar todos los mitos asociados al despliegue, pero creemos que es importante seguir trabajando en este frente con comunidades, sector público y sector privado para seguir creando estrategias que nos permitan alinear mensajes y crear mensajes adecuados que brinden la seguridad necesaria para que la comunidad entienda que esto es un beneficio realmente para todos ellos, que estar conectados ya no es una necesidad, sino es una obligación que tenemos para interactuar en nuestros trabajos, para poder acceder a cultura, poder acceder a educación. Entonces, creemos que esa alineación también traería muchísimos beneficios y generaría eficiencias en el mercado. Entonces, en resumidas cuentas, Plan Nacional de, Plan Nacional de Despliegue Creación de mejores prácticas en el tema de distancias entre estructuras, tiempos de respuesta, eh, documentos que se requieren, creaciones de ventanilla única y, por último, alineación de mensajes entre sector privado y sector público. Okay, Continúo. Eh, de acuerdo al orden que plantearon, eh, pues básicamente yo, yo lo miro como que debemos lograr un equilibrio entre los intereses y deberes de, de todos los actores. Eh, es decir, eh, los intereses de, lo, de, lo, de las autoridades locales en, en tener eh, un buen desarrollo de sus municipios se hace con un despliegue de infraestructura ordenado y siendo conscientes o teniendo el, el conocimiento de que, de que la infraestructura de telecomunicaciones les va a permitir ser más competitivos, les va a permitir ese camino para desarrollar las otras actividades que se eh, necesitan en sus municipios, como lo hemos mencionado, educación, trabajo, eh, salud, etc. Eh, es importante eh, desmontar eso, esas barreras que, que se presentan básicamente por desconocimiento. Eh, por ejemplo, crear eh, unas distancias que a diferencia de lo que menciona, de lo que menciona el Kirisergio, eh, son distancias que no obedecen a ningún criterio técnico, sino son, por ejemplo, para pro, presuntamente proteger a la comunidad de, del perjuicio de los campos electromagnéticos, eh, y sobre eso nosotros, nosotros, la ANE, somos expertos y sabemos que esas distancias pues, ya están reguladas de alguna manera en nuestra normatividad, sino más bien buscando una, eh, un despliegue armonizado y ordenado de tal manera que, que se, se, de, se, de, se de beneficio a todas las necesidades de todos los, tanto los ciudadanos como las entidades, las entidades territoriales y también, por ejemplo, la protección de los bienes de interés cultural que promueve el Ministerio de Cultura. Entonces, es, es importante lograr ese equilibrio en el despliegue, eh, protegiendo la, las necesidades de todos los ciudadanos, de los municipios, de los, los, los operadores móviles, del Estado en general. Eh, y, y pues también cumpliendo los los deberes que se requieren para, para un despliegue ordenado entonces yo le daría ya al doctor entonces la, la, la palabra para que haga la, las palabras de cierre y de conclusión de este de todo lo que se ha dicho y de las consideraciones finales que tenga al respecto no, muchísimas gracias. Yo voy a ver rápidamente dos datos súper importantes para todos. Nosotros tenemos en la ley del Plan Nacional de Desarrollo eh, la facultad para eh, certificar a los municipios libres de barreras de infraestructura. Es decir, la ley nos dio un mandato al Congreso de la República eh, teniendo en cuenta pues, la prioridad que este tema tiene en la agenda pública. Y pues, los resultados es que en las 32 capitales solamente tenemos tres capitales certificadas, es decir, eso es menos del 10%, eh, ustedes se podrán imaginar pues eh, lo que se refleja eh, en la problemática porque son indicadores eh, objetivos, eh, con el adicional que con esa certificación un municipio puede ir al Ministerio de las TIC y pedir recursos al Fondo de las Tecnologías para que apoye sus programas de masificación de cobertura, entonces acá tenemos un gran reto porque si las mismas capitales Solamente no tenemos ni el 10% certificadas, ustedes se podrán imaginar el gran trabajo que tenemos que hacer y yo recojo pues todas las ideas que, que ha hecho el Quini Álvaro, esto es un trabajo institucional, ojalá existiera una agenda nacional de conectividad y despliegue, el caso de Perú es muy bueno y vale la pena que lo analicemos en Colombia y por qué no replicarlo. ¿Cuántos municipios tenemos certificados? Alrededor de 150 también municipios. Eh, hay municipios que han hecho la tarea, municipios además, esto es muy interesante, las tres capitales que yo les decía, hay dos capitales que por ejemplo son Florencia y San José del Guaviare, es decir, hay que reconocer eh, eh, entidades territoriales que además tienen muchos problemas de conectividad porque están ubicadas en los antiguos territorios nacionales que han hecho la tarea, y que miren que, que han hecho todos lo, los, los ejercicios y que desafortunadamente pues no ha llegado a la conectividad ya como ellos quieren. Entonces ese... Es el primero. El segundo, pues para cerrar, nosotros tenemos en la comisión ya publicado en la página web el código, el nuevo código de buenas prácticas, las circulares, está el índice, esa es una información para que ustedes acá en el marco de la CCT y todos los que nos están escuchando, pues la trabajen para que nos acompañen y también a las entidades regionales que nos están viendo o nos están escuchando. Es una gran herramienta de trabajo. Eh, para continuar con estos temas. Yo creo que en la medida en que nosotros desde el Estado aportemos elementos técnicos, documentos, información, eh, siempre lo he dicho, eh, vamos a desmontar todos esos mitos eh, que, se, que se hacen, todas esas fake news que se hacen alrededor del despliegue en infraestructura, eh, entonces eso es clave que entre todo, entre todo generemos contenidos, trabajemos en alianzas pues para que el ciudadano tenga la información y el gobernante, o sea, el alcalde o las entidades territoriales conozcan más en detalle estos aspectos. Yo creo que eh, son como las palabras de cierre porque ya mis compañeros han hablado en profundidad eh, y es un aspecto pues, que quería hoy resaltar sobre el trabajo que podemos. Una invitación a todos es que lo que necesiten desde de la comisión, por favor, nos cuenten, eh, porque, pues, eh, como decía alguien, si no hacemos un trabajo en coordinación, pues va a ser muy difícil eh, superar pues estas grandes, eh, grandes desaf desaf desafíos y restricciones que les acabo de, de comentar que tenemos alrededor del despliegue. En, el, en los aspectos de colaboración hacia territorio, nosotros podemos ser un puente porque tenemos presencia en un muy gran número de municipios del país. Damos paso a las preguntas, eh, no sé si pregunto a los organizadores, tengo acá algunas en el chat. Hay una primera pregunta que está diciendo que en Colombia la tasa de desempleo del 20.2% 20 agosto, según Dani que somos un país pobre, ¿de dónde va a salir la inversión para esa infraestructura? No sé cuál de los asistentes pudiera contestar, no sé si la... ¿Quién va a realizar esas inversiones? ¿Es estatal? ¿Es privada? Me imaginaría yo. Esa es la primera pregunta que lanzamos aquí al, al panel. Armando, si quiere, yo les doy una, sí, una visión frente a esa parte. Eh, a ver, yo creo que el, el, problema, el problema actual que tenemos frente a, a, al despliegue no es eh, la ausencia de capital. Yo creo que las empresas que están en el sector tienen capital suficiente para realizar todas estas inversiones. Eh, hay muchísimos desafíos detrás. Un gran desafío, como lo comenté, es contar con la seguridad jurídica adecuada para que esas inversiones se logren amortizar en el largo y mediano plazo. El problema desde, desde la empresa privada no creo que sea la, la necesidad de recursos sino cómo esos recursos se invierten de una manera adecuada y eficiente para que logren generar un beneficio social, pero también un retorno corporativo. ¿no? Entonces yo creo que ese balance es una parte de esa respuesta. La segunda parte de esa respuesta, que lo hemos visto en diferentes países también, cuando se hacen las subastas de espectro, es importante generar alianzas público-privadas entre, entre distintos jugadores del sector público y jugadores del sector privado. Eso va a ayudar a que el despliegue se pueda hacer de una manera más ordenada y eficiente. En Colombia tenemos muchísimos espacios subutilizados del sector público que podrían destinarse para desplegar infraestructura de una manera organizada, pero generalmente esos espacios no cuentan con las condiciones legales para que esa inversión tenga seguridad durante un tiempo específico. Entonces, digamos que el problema respecto al despliegue no es la necesidad de recursos, es cómo crear estructuras jurídicas o alianzas adecuadas para que esas inversiones logren dar los retornos sociales y de inversión adecuados para que se realicen. Eh, no sé si me expliqué, pero básicamente esos es, son los componentes de eso. Adicionalmente, ahí hay un componente muy importante que, pues, que no nos corresponde a nosotros como proveedores de infraestructura pasiva, sino a los operadores de telefonía móvil frente a qué zonas de cobertura se les va a dar prioridad porque finalmente nosotros obedecemos a ese a ese mandato o a esas necesidades de planes de despliegue que tiene el país. Sí, yo, yo yo quisiera complementar eh, la respuesta. De, de, de, el Gobierno Nacional, como como les mencioné, ya viene trabajando en, en las en las obligaciones de hacer. O sea, es decir, no, no. aquí... ¿Aló? Sí. Armando, no lo escuchamos. Álvaro, continúa con tu idea, por favor. Ok, eh, les decía, el Gobierno Nacional ya, ya viene trabajando eh, y de hecho se vio en la, en la pasada subasta de espectro en las obligaciones de hacer que contribuye a llevar el despliegue de infraestructura a los municipios apartados. Es decir, ahí se ve que el, el, el, el Estado Nacional pone parte de esos recursos que deja de recibir en, en efectivo, digámoslo así, por, por, por bienes en especie que a los que contribuyen los los operadores para, para llevar el despliegue de esa infraestructura digamos que esto es, esto es una cadena porque en la medida que por ejemplo la CDR se certifique a más municipios que no tienen eh, barreras para el despliegue de infraestructura pues el gobierno podrá da, seguirles dándole prioridad a esos municipios para nuevos deberes de hacer que se creen en nuevas subastas entonces esta es una una una una cadena un ciclo virtuoso círculo virtuoso por decirlo así, en el cual se va incentivando la inversión en las en las regiones apartadas. Hay una última, hay una última pregunta. No, eh, no vi más en el chat, no sé. Eh, hay una, una que dice, alguna? esta es la de los municipios rurales. Hay una última que hablaba sobre, dice, los municipios donde está el 70% rural. ¿Qué métodos y planeación estratégica plantean? ¿Para quién va destinada a esa pregunta? El que quiera contestarla, eh, con todo el gusto. Dale, Elkin, tú que, que tienen más temas de planeación estratégica en estas zonas. No, yo creo que ahí, ahí el, el, el doctor Casallas ahorita lo mencionó y me parece que, que es, ese es el enfoque. Es decir, actualmente las licitaciones de espectro ya han creado un, un mapa de necesidades de cobertura en el país. Yo creo que seguir esos planes pues, nos va a permitir ir realizando ese despliegue de infraestructura pasiva en las distintas zonas. Eh, como lo mencioné anteriormente, creo que trabajar de la mano con las diferentes municipalidades para poder sacar y, y hacer, hacer uso de los espacios subutilizados que tienen las municipalidades creando la seguridad jurídica adecuada bajo condiciones de mercado puede hacer que ese despliegue sea más eficiente, como lo dijo también el doctor Casallas. Esto es una cadena de valor donde a mayor número de certificaciones eh, va a generar mayores incentivos a que se desplieguen determinadas zonas. Es decir, lo que tenemos que, que entender acá es que esto es un ecosistema donde muchos jugadores estamos implicados y la correcta interacción de esos jugadores va a ser que haya mayor inversión mayor seguridad jurídica y mayores herramientas para que se despliegue se dé de una manera eficiente y organizada. Entonces, yo creo que eso es un poco, en resumidas cuentas, las licitaciones actuales ya han creado ese mapa de necesidad de cobertura a nivel rural. Entonces, creo que ya se está comenzando a implementar diferentes acciones en ese sentido y, y creo que es un, un, un, un camino adecuado hacia, hacia esa situación. Bueno, Elkin, muchas gracias por tu intervención y a todos eh, nuestros participantes del día de hoy. Queremos de corazón agradecerles por su asistencia. Este webinar, pues, por supuesto, vimos que una ciudad verde, inteligente y creativa se diferencia de otras por el uso, la calidad y el despliegue de infraestructura que tienen. Y así como por la capacidad de conectar a sus habitantes de manera amplia y con cualquier dispositivo móvil. Como pueden ver, este, eh, eh, este y otros eventos de la, del TICTAC, de la CCIT, eh, la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba tic ccit, arroba c -c y en LinkedIn como tic tac y Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. En los próximos días este webinar va a quedar montado en la página web para quienes quieran conocer y compartir más esta información. Les agradecemos y que tengan un excelente día. Gracias.